Редактор Muy buenas, rubianos, Bienvenidos al domingo virtual, bienvenidos al domingo de la hora virtual. Eh, yo empezaría esto como ¡Liberal Kraken! Que salga el kraken, porque te, yo no sé vosotros si sois eh, usuarios de, de, de Twitter o usuarios de, de alguna red social, quién no es usuario de una red social, pero llevo una semana que es un bombardeo, que si bancos que quiebran en Silicon Valley, que si GPT Chat, eh, eh, cuatro millones de tipos distintos, que si Stable Diffusion, Stable Diffusion ya no hace fotos, ya no hace vídeos, ahora hace lo que le dé la gana, o sea, que me va, me va a hacer una tortilla cuando salga de aquí para cenar. Liberar al kraken de la tecnología, por supuesto que estamos todos abocados al desastre absoluto, eso lo sabemos, ¿no? o sea, va, vamos todos de la mano. <risa> ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir, Julio, que nos vamos al carajo! Eh, sí, si, Gaby, mires o no mires, eh, la tecnología va a pasar por encima nuestro, ya está pasando por encima nuestro, y fuera, y ahí no hay nada más que hablar. Así que no sé si estos serán bienvenidos a los últimos días de la hora virtual. Y de la humanidad en general. Bueno, así No podemos empezar poner a ver avatares nuestros generados por IA hablando sobre Eso, temas de VR claro. probablemente mejor que nosotros. <risa> con mucha más... Uh, con mucha más... Uh, no lo sé, no lo sé, porque claro, eh, es que después de la experiencia que he tenido esta semana en, en GPT Chat, que ha sido bochornosa, eh, claro, es que ellos, estos programas en general, la IA, sabe de sintaxis. Sabe de, de, de, de, de, de, de eso, pero no sabe de... de, de, de, de sin, o sea, ¿cómo se llama esto? La, la semántica. No sabe de, de, de lo que ocurre, ¿no? Sabe, sabe Dice, creo que esto va a ser así, pero, pero no sé lo que digo. No sé lo que digo. Bueno, un poco como pasa en este programa a veces. Pero... Yo esta mañana tenía una conversación con el GPT chat de Bing, eh, mientras, mientras iba conduciendo, iba dándole a hablar con, con él, y la conversación ha terminado en que... Eh Winnie Houston tenía más seguidores de que Jesús o algo así eh, y trataba a Jesús como un cantante porque como yo le hacía preguntas eh, <risa> ¡Qué buena conversación! <risa> preguntas en plan de, pero Whitney Houston podría, o sea, si, oh. si comparamos el número de seguidores con el que tenía Jesús en aquella época probablemente Winnie Houston era más popular y como estábamos hablando en términos de que eran cantantes la GPT Chat estaba tratando a Jesucristo como, como un cantante Jesus también. Christ! <risa> Jesus Christ! Pues, se sí. le fue un poco la pinza uh, solamente por, por seguir no sé. como el hilo de la conversación sin sentido que, que yo le estaba proporcionando Gaby, está, ¿estás utilizando estamos utilizando GPT Chat en, en real virtual? o sea, ¿hay alguien ahí pues al timón? Yo, o hace tiempo que ¿E, e, e, ¿eso es real virtual? no, pues no lo toco <ríe> Esa -R. Es R ahí Muy bien muy Hombre, es, es una manera es una... Bueno, hoy, hoy Robianos, muy buenas a todos los que nos estáis acompañando este domingo y muy buenas a todos los que vais a estar acompañándonos durante la semana hasta la siguiente y también muy buenas a todos los que después de muchos meses nos habéis eh, localizado o habéis dicho anda, mira estos tres aquí, pues tienen pinta de saber de lo que hablan en un rato y ahí estáis viendo un, un poquito Bueno, pues eso, que bienvenidos a este programa Hoy vamos a hablar de, de muchísimas cosas Estáis viendo que no está Ramón No está Ramón, esa es una de las cosas que la IA nunca se espera O que la IA saca conclusiones de lo normal Pero de lo anormal no saca conclusiones Entonces la IA hoy se volvería loca Hoy diría, ¿cómo? Eh, no sé. Eh, Probablemente deduciría Que uno de nosotros es Ramón Y es seguiría verdad. Seguiría adelante Como, como Brander Mosca, ¿sabes? Nos une a los tres y hace ahí un Ramón ahí <risa> Bueno, Ramón eh, mejórate que está ahí un poco pachuchillo el hombre ¿no? Pero bueno, para eso es real o virtual La comunidad, para eso, cuando uno se cae Alguien toma el relevo, siempre, siempre, menos cuando se cae internet, que entonces no hay relevo. El, vamos a hablar de muchas cosas. Dime, Trump. ¿qué ha pasado? Voy a hacer de Ramón, venga, titulares, titulares. A Ay, a de venga, Ramón. vamos, déjate de mierda, Oscar, eso, espera, voy, voy, titulares, es que se llama, se ha roto uno de los cacharros, esto es todos los días, es que no, pero ¿cómo va a funcionar nada si esto es, <risa> es, es, es, es, es, es premonitorio, es premonitorio? Bueno, nos ponemos aquí y vamos a empezar con los titulares. De la semana, ya sabéis, algunos hablaremos, otros solo diremos el titular porque tampoco va más, tampoco hay que hacer sangre de algunas cosas Entonces, eh, bueno, pues eso ¿Le das Gaby o qué? Esto, esto ocurrió el domingo de la semana pasada y es el anuncio de que MetaQuest 2, la de 250 GB y Quest Pro iban a bajar de precio MetaQuest Pro, MetaQuest 2 ya, ya bajó ese mismo domingo, se ha quedado en 480 euros y Quest Pro bajará de precio este miércoles día 15 aquí en España y calculamos que se va a quedar en 1.285, 1.300 euros, es decir, 500 euros más barato que cuando la lanzaron Madre el año pasado. Madre qué, qué puñalada, qué puñalada. A mí estas cosas siempre me acuerdo del pobre desgraciado que se las compre en ese momento. Yo lo hablaba antes. ¿No os parece a vosotros que si baja de 1800 a 1300 esos 400 euros, vamos a poner, en vez de 400, 250, que te lo dieran en códigos de juegos y de. ¿No? Para. O sea, más que nada por, porque, por, porque tienes empatía por aquellos que se han gastado la pasta contigo. Ese dinero a ti ni te va ni viene porque cinco copias más de un juego te da ley mismo. Mm. Y por lo menos tienes un detalle para con quién te estás evangelizando. No. Sí, no. Sí, sí, yo sí. opino que yo... podría estar bastante bien, como medida conversatoria, la gente que es, probablemente sea, ahora se siente defraudada por haberse gastado esa pasta y que al poco tiempo... Yo me sentiría, sentiría no defraudado, timado, estimado, engañado. No quería decirlo sí, así. Y desde luego, las quest, las quest 3 se las va a comprar el primer día el santo padre de Mark Zuckerberg y Andrew Bosworth. No, Era a ver, luego, no, esperaré seis meses por si acaso Hombre, si van a sacar siete gafas no eso lo dijeron el otro día vamos a sacar gafas hasta, hasta morirnos pues a momento pues esperar tengo que esperar pero sí ya no es que ya la pregunta claro la pregunta que estaba que estaba ah que no tengo el botón a ver no tengo el botón claro como ha palmado eso no puedo hacerlo bueno eh, esto esto no Quake, Joder, vaya nombre, tronco Quake, yeah, tronco. Pregunta, ¿compro una Oculus Quest Pro o una PS5 Más PSVR2? Bueno, qué... Pregunta sencilla, pregunta sencilla A las 9 de la noche de un domingo eh, Te diría, vete los últimos Dos años de la hora virtual Por ejemplo Y, y sale y sale del de, de entuerto en el que estás no. Pero no sé, yo pero, pero es, probablemente salgas mucho no, sí, más sí, confuso sí, sí. y acabes comprándote las dos en vez de una u otra. Claro, ahora es cuando te decimos y no has pensado mejor en un aspico, y no has pensado en un barrio Y espérate un a poco, bien. porque a lo mejor es, es el cuento de nunca. Acabar. ¿Tienes pasta? Gástatelo ya. Porque mañana no la vas a tener. Mañana Así se te va es. a romper la caldera. Somos como nos traemos se te va a romper la caldera, la placa vetrocerámica algo va a pasar y ese dinero va a volar. Utilízalo ya. Es lo que yo hago. Porque ya mañana. Y ya está. Y lo que te has comprado es lo mejor. Entras en el foro y dices, esto que me he comprado es la hostia. No hay nada mejor, no hay Puta. nada mejor. Y ya está. Pues eso. Vale. Esa es la mejor forma Bien. de Bien. Bien. El... Bueno, que van a, que van a bajar los precios. Enhorabuena a quien no tengáis gafas, porque es un buen momento para comprar. Es temporada baja de gafas. Temporada sí. de rebajas. De hecho, pues, ya, sé, que ya que no... sé, de alguien que por esa tú? oferta se las va a pillar así que <ríe> por pues mira pues eh, enhorabuena enhorabuena ah al final joder, si yo quería sigue, sigue hablando se perdió sigue la hablando. oferta de se, se perdió la oferta de esta que, que regalaban dos juegos en navidades el Resident Evil y el Beat Saber y eso y no, ahora, como que no ahora. estaba convencido y tal porque no sabía si iba a jugar a Resident Evil y tal y al final eh, como es un descuento y ya está pues se la fue Venga. ahora te regalan el, ahora te regalan el Golf Plus y el Space Pirate Trainer de X Edition. Pero ahora va ejemplo, acompañado de un descuento económico real, porque el otro era solamente... Eh, cuesta lo mismo, pero tiene juegos. Que, tiene truco. Que te regalamos. Aquí todo tiene truco. <ríe> Venga, vamos a seguir con el siguiente. Pues el que no quiera comprarse unas Quest Pro puede optar por unas gafas para móviles, salidas casi prácticamente 2013, pero en una nueva versión de una empresa española, VRAC 2. ¿eh? Son las gafas, son un, bueno, son un pedazo de cacharro que te puedes imprimir tú mismo en casa si no te las quieres, que te las manden ya impresas y montadas. ¿eh? Uh -huh. Tenéis ahí los planos en Github para descargar. Y ellos os no, mandarían por las imprimir. cinchas y las Y las lentes, ¿eh? las lentes están aquí, las Y es lentes. para meter el, y es para meter el, el móvil, ¿eh? Sí, el otro día casi me las cargo, pero. Pero esas que tienes tú ahí, Oscar, son la versión la versión 1 o la versión 2. La versión 1 serán, ¿no? Esas. Estas son, estas son unas gafas. Ubars, ubars. ¿Por qué? Bueno, pues ahora, ahora, han ahora han presentado las, las dos. Las estas son las dos. Estas son las dos. Ah, estas son las dos. Es más, la verdad, esto es lo más, esto es lo más de lo más. Enáztelo tú mismo. Esto es como si te operas tú mismo. Esto es lo más de lo más. Que, que Está claro que, que operarse uno a sí mismo, pues a lo mejor palmas por el camino pero si te sale bien oye lo bien que te sientes no seguramente eh, te queden te queden algunas secuelas no pues esto de la de VR la eh, de móvil que pensábamos que estaba muerta no estaba de parranda Eso. o sea Por se nada. ha ido a, se había dado una sí, vuelta sí. Si las queréis que os las bien ya ensambladas, 159 euros. Si las queréis, eh, si os las podéis montar vosotros en casa porque tenéis impresora 3D o podéis encargar una imprenta 3D, 50, sí, 59 euros y os mandas las lentes y la, la cita. Sí, señor. A ver, y alguno dirá, y alguno dirá, qué necesidad de hacer unas gafas eh, para teléfono. Y otros dirán, y la marca dice. Pues hombre, porque teléfonos tiene todo el mundo y hay gente que no se puede permitir 500 o 400 euros en unas gafas de estas. Y a lo mejor si quieres hacerla una cosilla o solo quieres ver un vídeo o tal, pues te puede venir bien. Está claro que la persistencia de la pantalla, está claro que hay un montón de cosas que no vas a tener, pero no está hecho. Está hecho para cubrir un, un nicho que cada vez es más pequeño, pero que sigue existiendo. <risa> ¿No? Eh, no, más, no si sabes, no hubiese no salido re. este producto, de hecho. Claro. Esto es lo típico que hubiera sacado Pimax, ahora que estáis hablando. Esto es lo que habría sacado Pimax. Pero por un, un, dos teléfonos. Para que te pusieras un teléfono aquí y otro teléfono aquí. Bueno, no. seguramente se puede adaptar para que le pongas ahí el Pimax Vision. El, ¿se pues así, mira, ¿no? el, por ejemplo, el ¿eh? pues se puede, se puede pivotar, que eso es lo que dicen las empresas, cuando las empresas se han acabado ya su... ¿verdad? Pivotan a otra cosa. Pues carcasas de plástico para las Stream Deck. <risa> Ay, y necesitas un contrapeso aquí que básicamente ya. es un, un bloque de cemento. Ahí. Tú calla, calla. Vale. Alguien, se, alguien seguro que ahora que está en casa diciendo: Ya lo tenemos, ya lo tengo. Eureka. Seguimos, seguimos, Gaby. Perdona. Bicharraco. Pues seguimos, vamos a, a, a software que en este caso pues casi son juegos o aplicaciones como VR Workout, una nueva aplicación de fitness que saldrá este jueves para para Quest y que tiene la peculiaridad de que se juega sin ningún tipo de mandos y el vídeo en el que lo muestran salían ahí jugando a pleno sol en, en Miami, lo cual generó polémica pero si no se pueden sacar las Quest al sol y bueno, se puede, puede con Efectivamente. Bueno lo que funciona mal es el tracking de los mandos, especialmente a la luz del Eso sol es. Eso es bueno, si queréis ahí salir ahora a 30 grados que estáis en el Mediterráneo... Hacer ejercicio con el visor puesto. Es verdad. El pues jueves con el VR Workout. ¿eh? Sí, es lo que digo. yo lo de, lo de liberar al cracker no solo va por la tecnología, va también por todo. O sea, ya está. Ya que vengan los estados de la de una vez. ¿Qué más? Bueno. Si os van las cositas más tranquilas, pues con esto de que el mes de marzo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el mes de la mujer, pues en, en Quest TV hay varias, varias cositas y a mí lo que más me ha gustado es una una nueva serie de animación que van a ser vale. cuentos eh, clásicos Bonito. pero Bonito. no muy conocidos y el primero es eh, Nisa y es la historia de una brujita que pierde su escoba y tiene que ir a recuperarla 15 minutos, dibujado con, con Quill, es eh, de las cosas más bonitas que he visto yo dibujadas con Quill mm. eso sí, en inglés, sin subtítulos pero bueno, visualmente se entiende la historia y ¿eh? las aventurillas de la brujita esta tampoco hace falta tener un máster en mm -hmm. Oxford y Cambridge de, de inglés, ¿eh? Estuvimos con Daniel es con Daniel Peiché el otro día que vino a visitarnos, que estaba acá como yo, ahí en las islas, cuando viene a Madrid hay que correr a por él, así que estuvo por aquí y, y sí, estuvimos reflexionando un ratito sobre, sobre Quill y el nuevo Quill, ¿no? Porque sabéis que Quill dejó de existir como tal y que lo cogió sí. otra vez el desarrollador original y bueno, pues se ha mutado y ahora pues andan buscándose sus cosas, pero sí que sigue permitiendo el crear aplicaciones, o sea que Estupendo. Se sigue, se sigue usando mucho ¿eh? para, para, para juegos y para experiencias. sí ¿Eh? Para mí, el único problema que tiene Will es que es muy, muy, muy su estilo. ¿no? O sea, que se sabe perfectamente sí, las la cosas. No, o sea estas pinceladas si... gruesas digamos es. expresionistas mm, que sí. si centras bien en lo que estás haciendo genial ¿no? pero que es verdad que, que, que tiene un look and feel que se llaman estas cosas que se llaman en las empresas look and feel como son las cosas muy, muy evidente que se ha hecho con, con Quill mm. pues, pues nada ya nos lo diréis Robiano si a alguno le gustan estas cosas que no todo es matar zombies en la vida también mm -hmm. se pueden ver cositas pues... pues no, como por ejemplo lo que tengo a continuación que ¿Qué? es, eh, pues bueno, es... Eh, también hay que saber inglés, ¿eh? pero en este caso es una bueno un juego inmersivo que se ha publicado en, en App Lab para Quest, uh -huh. en el que puedes jugar solo o con tres amigos a intentar evitar que vaya asesinatos de parlamentarios ingleses ¿eh? por ahí por las calles de, de Londres, y la gracia es que es un juego de, bueno, una especie de escape room, pero con avatares de meta, digamos, en, en escenarios recreados virtualmente y, y puedes jugar con amigos, solo se puede, pero puedes jugar ahí con amigos en algunos escenarios, pues son eh, recreados en 3D, otros son fotorrealistas, ya veis, es muy curiosa y esto nació de un grupo de teatro en los tiempos de la pandemia, que hizo esta experiencia para Zoom, al principio era un juego pues en, en vídeo, digamos, en, en 2D e hicieron versión VR y han conseguido de momento pues publicarla en, en App Lab, uh -huh. Qué guay. y por lo menos es curioso, si ya cuesta 11 euros no es gratuita, entonces bueno, pues hay que saber inglés porque te explica tal, lo que son las mecánicas VR pues son muy básicas, es teletransporte este así, es señalar objetos para cogerlos, no hay ni poses ni manos ni colisiones ni, ni, nada, ni nada de estas cosas, de vez en cuando vídeos explicativos de, de actores reales es una mezcla de juego de escape room juego de rompecabezas teatro inmersivo si lo haces con amigos muy curioso qué bien que bien explorando nuevas narrativas, que es de lo que se trata. Que ya el, el, los típicos juegos que nos copiamos unos a otros o se copian unos a otros, eso está ya muy manido. Estas cosas a mí siempre me han parecido súper... Eh, Iba a decir interesante, pero valiente. La palabra que me sale es valiente. O sea, una empresa que se pone a hacer este tipo de juegos sabiendo que a la gente, a la muchachada, normalmente lo que le gusta son cosas de acción y tal, meterse en cosas multiplayer y meterse en cosas. El otro día, el domingo pasado, hablamos de lo difícil que es sacar una, una aplicación AAA, de por qué no hay. Otro día hablaremos de por qué es difícil hacer PCVR. Pero esto, oh, esto es un salto de, de fe, ¿no? Que, que luego esto te lo compren y que sea viable y. Ole, ole. Que se nariz. publique Aunque sea en plat, porque este tipo de cosas se suelen quedar en, en festivales, en ferias de estas. Que y... Sí, que sí. Esto tiene un Pero esfuerzo bueno. detrás que no está pagado. A este hombre esa chaqueta no se la han pagado. <risa> Ni la pajarita. <risa> Ni la pajarita, ¿no? Eso está ahí. Pero muy chulo. Muy chulo. Pues yo esta, esta sí que la pego. Esta, esta me... La la, pego. la experiencia esta de jugar a un juego de Circle Holmes con amigos, yo solo la tengo de un juego de mesa físico, de, de, de, de rol. Y está chulísimo. O sea, tienes que... Los debates que, que formas con ellos, eh, las pistas, cómo las analizas. Esto en VR eh, me parecería la leche. Así que ya, aquí tiene una persona que, que le daría este juego, la verdad. <risa> claro que sí, claro que sí. Si alguno lo juega, que nos lo diga, que nos lo ponga ahí en, en el foro o aquí el domingo que viene o que nos ponga un mensaje o un tuit eh, de tal. Oye, qué cosas más chulas eh, aprendemos con vosotros los domingos. Porque de esto no creo que os haya mucha gente por ahí. Me da la impresión. Seguimos con, con los titulares, que, que serán titulares o no. porque Bueno, de, de esto sí que vamos a hablar luego, si quieres, Gaby. De Bien, viene. Ace of Thunder. Sí, señor. ¿Eh? Ha sido una semana con un montón de anuncios de juegos. O sea, ha habido juegos, juegos, juegos, juegos, chorrijuegos, megajuegos, lo que queráis llamarlos, pero un montón de juegos. La... Una gran sorpresa fue que de los creadores de War Thunder, ¿no? un free-to-play, de estos de combates de, con aviones, tanques y todo tipo de vehículos, pues van a sacar un spin-off, ¿eh? Un, ¿eh? un juego aparte, solo para PlayStation VR 2, de combates aéreos. Y se sí, va a llamar Ace of, Thunder. Ace of Thunder. Y va a ¿no? ser de pago, ¿eh? no, no free-to-play. Habrá que pagar un. Luego lo o... hablamos. Luego lo hablamos, porque yo tengo experiencias eh. muy buenas y experiencias muy malas con ese juego. Ok. Igual que el pues otro gran anuncio, mm. si no hay retrasos, es que por fin tenemos fecha para firmament. ¿eh? Es el juego que iba a salir en 2019 tras una campaña de Kickstarter, se retrasó a 2020, al 21, al 22, y al final eh, saldrá para PC el 18 de mayo y más adelante sin fecha todavía para PlayStation un de los creadores de Miss, de los creadores de Obduction. Luego lo vamos a hablar porque hay mucho que hablar. Yo quiero hablar un poquito de esto. Yo quiero quiero mmm, ver qué pensáis también vosotros y ver de dónde vienen y si han aprendido algo de Obduction y si... Joder, es que estos son... esto Yo, yo tengo una debilidad con esta. Bueno, yo y, y millones de jugadores tenemos una debilidad con estos. Entonces, no estamos para bromas. Como les salga mal esta es la último casquillo que les quedaba. <risa> No. A ti no te gustó lo de las manos De eso la desaparición mierda. de las manos De Mist Eso es una mierda, eso es un cagadón De los grandes cagadones de la VR. Así que lo hablamos luego Que no me quiero calentar ahora Venga, vale. Vale. Otra noticia es que Fast Travel Games Que justo esta semana como editora Publicó Guardians Frontline Juego español que yo desde aquí recomiendo Si os gusta una mezcla entre Halo y Starcraft Guardians Frontline es vuestro juego Y si no, esperar a la semana que viene Que sacan juego propio, digamos, desarrollado por ellos mismos Ghost uh -huh. Signal, ¿eh? Que va a ser ahí también una aventura En el espacio, de exploración De buscar una señal fantasma perdida Uy, De pinta, sobrevivir ¿sabes? de comunicarte, se podrá jugar con tracking de manos pues o con los una... controladores touch. Esto es eso. una fumada, ¿eh? Y está ambientada, y está ambientada en el universo de, de la saga de juegos planos de Stellaris. Yo sé, no lo he jugado nunca. Es verdad que siempre que voy a comprar cómics, o por las tiendas, eh, están Stellaris por ahí y tal, y ves la caja, que es un to tocho de cajas y tal. Y es que no, claro, no sé, no sé. Bueno, habría, habría que probarlo antes, ¿no? Eh, Ghost Signal, Stellaris Game. Me Qué parece bien. que tiene sí, pinta. Que sale el, el, el 23 de marzo, ¿eh? dentro de dos, de dos, dos jueves. Pues lo de bien. las cositas que han salido en Steam esta semana, pues os hemos traído una de ellas que salió el viernes, Project Nightlife, porque uh -huh. sé sí que os gustan los juegos de, de puzzles. Y bueno, pues era aquí, eres un guardia de seguridad, empiezan a pasar cositas raras, tienes una herramienta especial para ver. Pues lo que no se ve normalmente en la oscuridad Porque hay unos seres en ese museo Lo hablamos después, de que tengo el trailer por ejemplo. ahí Y Ramón me ha dicho, háblalo claro. después Digo, lo hablamos después <risa> Venga Y hablando de Ramón, no podíamos dejar de decir Que Survive, el gran juego de supervivencia y zombies Sobre Que se sabía que se sabía que estaba en esos listados De que iba a llegar a, a Prestigeon VR 2 Pues está más que confirmado ¿Eh? han confirmado ellos mismos de que ya están trabajando en, en él, también sí. Team Hearts un juego de soldaditos de, de plomo de hojalata tipo Lemmings aparte de para PC se llegó a salir en, en Rift en su sí. día Me acuerdo ¿Eh? ese, sí. y hubo ahí un rumor que se confirmó y luego se desmintió no del todo, es que Poker Stars, este juego de Poker también multijugador VR pues también podría llegar a a PlayStation VR2 si consigue pasar pues la iba a decir la censura o el visto bueno de, de sol. Bueno, ese, ese, tiene su, ese tiene su aquello, porque Poker Stars es una marca conocida, el videojuego online, eh, no el videojuego, el juego, las, el mundo de las apuestas, está súper, súper controlado, adiós, gracias, y veremos si eso llega a donde tiene que llegar o no. Eh, o a lo mejor hacer una versión que no te, te, yeah. te, te juegues tu, tu pasta apare, Apareció apareció la ficha en, para PlayStation VR 2 Y luego al, a las pocas horas desapareció Entonces ha habido ahí como que está confirmado, pero sí, pero no uh, Eso suena carrete carrete O un error o que lo han anunciado antes de tiempo O, o un, no sé, un globo sonda o... siempre, siempre hay un momento en el que el becario se queda solo Es así, es así y el, y, el, y el senior se pira y le dice, no toques nada. Y el becario se pone ahí y dice, hombre, un botón que pone no tocar. Y entonces le da. <risa> <risa> Suele pasar en muchas empresas. No solo los becarios. También es verdad que la gente senior puede meter la pata muy bien. Pero la culpa es del becario siempre. <risa> es la es. Ley, ley es la ley de, de todo esto. Es imposible. Que, que, que, vale. Uh -huh. Fightback. Y más noticias de Metaverso. Pues Fightback es una... Bueno, una aplicación, una experiencia, un minijuego que se publicó el 8 de marzo para el Día de la, de la Mujer. Bueno, eso es un videojuego que te enseña bueno, a, ser, a a empoderarte como mujer, a defenderte de extrañas criaturas del patriarcado, haciendo gestos con la mano, el gesto este triángulo, el símbolo de la, de la feminidad. Es, Está curioso ¿eh? y es gratis. Pues Descubre tu increíble potencial. Eso es, bueno, es, es mola, bueno, como una metáfora de de estrellas que tienen que luchar contra la oscuridad pues bueno en el fondo es un mensaje pues feminista de sí, sí, sí. Pues lucha de luchar y de en revancha no fight back es revenge eso, eso, ahora te toca eso, a ti zumba Qué mal, qué mal. Mola bastante. A mí me molan los juegos en los que hay que hacer gestos y cosas con las manos. Está muy chulo. Es que llevo me una, unas mecánicas muy guays. Llevo una semana jugando a Hogwarts en plano. Oh, a la Kiri oh, Ay, Dios mío, qué tal. Sí, porque me apetecía, porque me gusta el mundo de Harry Potter. Y he estado ahí dándole, porque con el menú, o sea, el monitor esté grande, así curvo, pues parece que estoy ahí. Y por lo menos me, me, me acerco mucho. Luego me lloran los ojos, pues me acerco y parece que es que su VR. Y. Y ahí hace, claro, y yo todo el rato en mi cabeza era pensando, joder, si podía decir leviosa y hacerlo ahí con la varita, joder, no, pues no, tengo que hacerlo ahí con un bueno, botón. Bueno, bueno. Eso prontito. Prontito. Eso prontito. Sí, sí, ya te digo yo. Sí, que saque una versión VR. Eh. mía, Qué guay. Estaría bien, estaría bien. Está Yuki. Está Yuki, está bien, Yuki. Está... ¿Yuki? ¿Qué es Yuki? Yuki, eh, ¿Dónde está Yuki? Que no lo veo, pero bueno, me lo sé de memoria. Ah, sí, sí está ahí, que no lo veía. Yuki es, eh, bueno, un juego, un bullet hell que sacó el estudio Arbor eh, brasileño, los de Pixel Repet, y lo que han anunciado ahora es que van a tener, va a tener un bueno también un spin-off, un complemento en, en realidad mixta, eh, y que será gratis para los que ya tengan el, el juego. Este lo están presentando en el SWSX, en el South Southwest Festival, este uh, que se sirve en Austin, right. Texas, el viernes. ¿Eh? Sí. Y, y bueno, si tenéis Yuki y os gustó, pues tenéis este complemento Super en realidad mixta, pues prontito. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque ya queda... Ganadores no, del DexLab, no, no. para, para, esto, para esto vino... Mira, pues, los ganadores del, del, del, bueno, del bueno, Next Lab Generation 2023 sí. Hay uno que está dibujado con Quill ¿eh? Por de eso las, te decía que, que vino, vino Peise, estuvo por aquí y, y, y fue al Next Lab Y es verdad que nos invitaron Y un abrazo a la gente de Next Lab, Pero no pudimos asistir Porque porque a Gaby a ti te pilla un poco lejos A Julio te pilla más Ni me pillo un lejos. A Ramón le pilla a Frey no, Puñetas y a mí que me pillé cerca estaba, sí, en, la, estaba y sobre, en el y sobre, y, sobre, y sobre todo, mira, ese que estáis viendo ahora, el, el, Joder, el, bonito, el ¿no? de los aviones estos, sí, está dibujado con Quill. ¿eh? Yo quiero ver esto. Ah, es que mucha, mucha sí. gente dice, oye, ¿por qué habláis de Next Lab Generation? Si esto es animación, si no es VR, Pero es que se trata de utilizar técnicas XR en animación. ¿eh? Mira, esto es. ¿Y ya veis wow. que, que estos... Estos proyectos luego van al Festival de Anne en sí, que se celebra, bueno, uno de los festivales de animación más importantes de, del mundo, que se celebra en, en verano en Francia. Tienen pues una dotación económica de 8.000 euretes que se llevan, tutoría para desarrollar el, el proyecto y que luego, por dentro de unos años, porque estas cosas llevan su tiempo, pues a lo mejor aparezcan en la tienda oficial de Quest o en Steam o en AppLab o, o en algún sitio más que, que en festivales o que lleguen a las cadenas de televisión como series de dibujos animados o películas. Pues hay, un, hay un montón de gente que tiene que tiene una capacidad de diseño que tiene una capacidad de, de, de, de hacer mundos y de traspasar su imaginación y además como la tecnología últimamente no te digo nada con Stable Diffusion y, y demás ¿no? eh, te permite ya eh, hacer locuras y si sabes hacerlas claro, yo que solo sé pintar un coche y un pene pues con esto no voy a ningún lado pero la Había gente que alguno... sigue, sí o sea, mira, mira, mira, qué, qué iluminación. Parecía que alguno estaba hecho con Dreams también. Por el, Andrea. es que se, se nota pues... en estos programas, se nota la estética y está este, por ejemplo, se ve muy cool. Y hay otros por ahí que se han vale, visto que era, esto es precioso, este. bastante Dreams. Esto es precioso. Queremos ¿Cómo? Dreams en PlayStation VR 2. Ahí está, ojos. ahí está, tenemos que hacer una. Claro, haremos una mini Exacto. manifestación. Manifestación nicho. se lo he probado 2D de... yeah. Pues eso, ma manifestación nicho. Iremos tres con una pancarta, pero haremos mucho ruido. Y llevaremos y tiraremos, tiraremos visores y pilas. Tiramos pilas para las ventanas de los. Tiramos algo. Todo virtual. Todo virtual. Bueno, eso, eso, eso llegará. El, cosas, cosas tristes que han pasado esta semana. Pues mira, justo, además esta mañana hemos estado hablando en, en Radio 3 eh, con Santi, un abrazo y, y tal. Eh, en fallo del sistema, me llama Santi y me dice: Tío, que cierran un estudio de 2D, ¿por qué no nos cuentas algo que han cerrado últimamente en VR? Y digo, ¡ah, que Un programa de optimismo, un programa de, <risa> de que fluya, ¿no? Y entonces le conté lo de no EcoVR, le conté que VR, pero. Bueno, eh, pero que todavía estábamos, no cerrado. Claro, no ha cerrado, pero estábamos eh, hablando de comunidades y tal, pero que era más juegos hoy lo que ha cerrado, ya le podéis decir adiós a esta buena gente, esta gente Alt -Space. nos crecimos con ellos, yo he crecido virtualmente con ellos o sea, una de las primeras aplicaciones sociales que, que todos nos metimos fue esta, yo era un palo de esos, era un muñeco de esos, mm. en realidad éramos el robot, ese cabezón, el que está a la izquierda blanco, sí. ¿no? Sí. y el de, y el sí. de la derecha en negro, que a veces te ponían negro eh, ¿cuánta, gente, ¿cuánta gente conoció la VR gracias a Alt VR, Alt Space ¿Y cuánta gente eh, se acordará de, de esto, ¿no? de, de, de entrar en Go o de entrar en, en, en GRVR ¿no? y, y ver todas sí. estas experiencias? Casi podemos decir que, que antes Space ha muerto por segunda vez, ¿no? Casi una vez estuvo ahí estirando la pata, vino al rescate sí, Microsoft y, Sí, señor. y Microsoft le ha dado la puntilla. Sí, señor. Yo le, le tengo mucho, mucho cariño a, a Alt Space porque además fue la primera en la que salió que nadie sabía qué hacer con ello. O sea, tú entrabas allí y había un jaleo, pues esto es lo que estáis viendo, que le estáis pegando, le están pegando golpes a uno, tal, el otro escuchando música a todo trapo, eh, cosas muy raras, ¿no? Cosas muy raras. Hasta que un día aparece el moderador, la figura del moderador, que era uno de ellos que estaba por ahí. Y entonces ese se acercaba a la gente a decir, deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Y luego, cuando se aburrieron de hacer eso, eh, crearon la burbuja personal. Y entonces, cada vez que te acercabas, pasaban cosas. A lo mejor podías no escuchar a alguien. O yo me acuerdo de subir ahí arriba. Lo típico, ¿qué haces cuando llegas a un mapa que no conoces? Intentar romperlo, intentar buscar. Te subes a todos los sitios, empiezas a jugar donde puedo hacer el teletransporte. Está en rojo, pero ¿y si muevo un segundo micro un, tal? A ver si a lo mejor les pillo en una de esas, ¿no? Eh, el laberinto eh, Pues sí, la verdad es que la verdad es que tenemos mucho recuerdo. ¿Sabéis quién estuvo? Y esto no lo digo con, con Sarna, eh, Ni Sorna. Eh, ¿Sabéis quién estuvo? ¿Quién recuperó Alt Space cuando lo compró Microsoft? No sé. El aclamado. El ¡Hombre! aclamado Kidman. Alex. Alex Kidman, el tío, el tío Avatar. Este es el avatar en la vida real, o sea, el en el mundo real es un tío normal, pero sin embargo en la vida bueno, real es un avatar, o sea es, el, es normal, la contra normal, ¿no? normal normal normal bueno sí voy a decir normal pero bueno lo sea, bueno, este, que este, lo echaron por ver en el trabajo pero bueno eso es muy normal que no, no sé es este claro a este le calzaron viendo porno en, en unas gafas por eso la XR no ha salido todavía por eso los visores de AR no porque la gente que está fuera ve lo que haces lo ve Kipman se enteró tarde, parece mentira, el tío que trabaja en ello no lo supiera, pero bueno, bueno pues Kipman, Kipman con, con Katie Kelly, que es esta mujer, los dos de Microsoft eh, cogieron la red y ahora lo han dejado, iba a decir, no, no la han dejado morir, la han, han soltado, han soltado marras, han dejado que se vaya al ocaso de donde están las aplicaciones, toda la, donde vive ese... <coughs> El entierro de, de Google, ¿no? donde manda Google a todas sus aplicaciones ahí a morir, que debe ser un, pues una cosa. Ay, Microsoft tiene unas cuantas también, ¿eh? Como el Valhalla, están todas allí y, y se encuentran. ¡Hombre, Al Space viene! ¿Y tú quién eres? Yo era, yo era una aplicación de chat de Google. Ah, pues, eh, joder. Y ahora mutaba eso. Yo era el Messenger. Yo era yo el era Messenger. Yo era Stadia, efectivamente. Stadia sí que murió con, con, con honor, además, porque tuvo que devolver sí, la pasta. No te vino bien. Y ha falara. convertido el mando en Bluetooth ¿Y ahora lo puedo usar para jugar a juegos en PC? <ríe> pues, pues mira, no hay mal que por bien no venga Que esto es lo que dieran estos avatares Porque estos avatares reciben toda la experiencia De AltSpace Esto es Mesh, Microsoft Mesh Es lo que ahora se lleva En el mundo de las reuniones Ya no eres Zoom, ahora eres Mesh Y entonces ahora eres Yo no sé si esto da más o menos grima Que, que los meta avatares ¿Os gustan estos más o...? ¿A vosotros os ponen estos o creéis que son lo mismo? O sea, yo no soy capaz de hacer un personaje que se parezca a mí en ninguno de los dos sistemas. ¿Dónde? Pero tú eres un tío muy original, Julio. Sí, vamos, original. Si sí tengo ¿Sí? cara estándar. Es cara, u, cara de humano tengo. Es mi ¿Tienes, cara de humano. Tienes la opción. Con un poco de barba a lo mejor. Es opción 3. La tienes. Estos, estos avatares, estos avatares semi-realistas les veo un problema no son lo suficientemente realistas como para que en una reunión de trabajo te los tomes en serio ¿Sí? y les falta la locura de los de VRChat, por ejemplo ya que vas a hacer avatares pues, a los locos, a los de lo que sea que, te, sea, que sea, un robot, sea un robot sea un furro sea un hay que mantener gigante, las formas un... en las reuniones hay que mantener una etiqueta en las reuniones porque si no, en vez de estar mirando lo que está el PDF que, o la presentación, le estás mirando al otro o a la otra sabes entonces hay que, tiene que ser lo más lo más etéreo posible o sea, yo, porque yo sigo este... pensando que, que el mejor sistema de baterías eran los mi de, de Nintendo y ya está me da igual que todos penséis que eran una mierda <risa> a mí me gustaban y ser, era, mi, eran mi, capaz mi mismo, de hacer mi de clavar a la a persona <risa> eh, pues, pues no te digo que no pero, pero a ver eran, eran un poco eran un poco churris eh a <risa> Digo yo, ¿eh? O sea, pero, pero dentro ¿sabes? de la simplicidad... Mira, ¿ves mi cara? Ahí estoy. Humano estándar. Le igual falta igual. la barba, ver, pero sí, es un humano mí, estándar. Creo que hemos evolucionado un poquito eh, en la técnica como para tener esto. O sea, una reunión de eso... A ver, yo... Esto es un vamos, poquito... Vamos, vamos. Puede dar más gas o menos vamos, grima, ¿eh? Pero, pero, pero está ahí, está vamos mejorando. ahí. Vamos mejorando. Hmm. Bueno. Eh, mes toma el testigo de lo que era Alt Space, pero Alt Space han, están llorando por las esquinas porque no es lo mismo, no es lo mismo, por mucho que se lo diga, que siga eh, claro, Microsoft dice la decisión no ha sido fácil, hombre, ¿qué, qué va a decir? y los al carajo todos tal dice porque muchos han llegado a amar Amar, amar. Dice, ha sido un privilegio ayudar a desatar pasiones entre los usuarios. Pues si estás tan compungido no la cierres. Desgraciado, ¿no? Porque esto es lo que yo le diría. Con MES, ahora dice, con MES aspiramos a construir una plataforma que ofrezca las mayores oportunidades a todos los implicados, incluidos creadores, socios y clientes. Solo le falta poner ahí, gracias al cripto y al NFT. Y entonces ya lo cuadran. ¿Sabes? Ya lo cuadran. En cualquier caso, farewell, Alt Spacers. Nos vemos en la otra vida, o en otro lado, en lo que sea. Bueno, más noticias, más noticias del metaverso que os traemos. Pimax, Pimax, esta gente que hace cosas raras, ha ganado 30 millones, ha conseguido levantar 30 millones de dólares, que unidos a los otros 30 ya llevan 60 millones de dólares, se dice pronto, tú pones un dólar en moneda detrás de otros 60 millones llegas a la luna. Pues aquí está, Pimax, no sabemos cómo ni a quién, le ha levantado 30 millones para seguir haciendo sus, su circo. Porque es un circo, es verdad que es el, el circo ha llegado a la ciudad. Pues estos Pimas ha llegado a la ciudad, con tres tambores, un oso que canta, la, la mujer barbuda y las gafas estas que, que, que hace esto. Pues estas son las Cristal, ¿no? Las famosas Cristal que, que, que ya andan de, de tour por medio mundo. Porque allá donde haya una feria, allá donde estará Pimax, con, con esto. Es verdad que, que en el mundo minimalista en el que vamos, donde todo tiende a ser más pequeño, esta que este caer lo hace más grande. Eso. Entre, las, entre las gafas. Más o menos de mismo entre, tamaño, el, ¿eh? entre el visor que os emocionó de, de Big Screen, pequeñito y, y compacto, y unas pimas, hay claro, un a ver, Estamos diferencia. viendo, como veis en esta foto, siguen haciendo ladrillo y medio. A esto le da igual, a esto le da igual. ¿Que, que queréis cable, toma, un cable del tamaño de mi dedo gordo, que queréis un Strap, ¿para qué vais a querer un Strap minimalista que se pueda romper? Os pongo aquí uno de acero, ¿sabes? De acero duro y que, pues eso... Eh, en verdad ese Strap funciona muy bien para el pedazo de peso que tiene delante... Claro de no, hombre, algo, es... algo, algo tiene que tener. Claro. Y ya lo último de lo último que están haciendo... Pues, eh, el, el, pues el portal. el stream deck portal, el lado, eso. Claro. he dicho claro. antes, vision vision este. era la, la gafa eh, mira, aquí sí. como las están haciendo están ahí no sé si están haciendo galletas o están haciendo stream decks no, están a... esto es una foto, esto le han hecho la foto a stream deck y le han puesto encima eh, que es de lo suyo, pero bueno esto, que era muy bonito que en un momento dado hacías así y zasca, se lo metías allá a las gafas claro. estas que hemos dicho y el mando lo metías ahí, o sea, esto era, esto era... todavía recuerdo el directo, que no sabíamos... ya lo hemos hablado alguna Estamos vez no sé. flipando, teníamos, Nos enviaron el teníamos guión toda la, Teníamos toda la información de antes y aún así no sabíamos lo que estábamos viendo Yo tenía el guión, me puse a traducir el guión y mientras lo traducía, una hora antes no sabía lo que estaba traduciendo Y les pusimos, les pusimos el mensaje, nos podías explicar y nos dijeron no porque ni, ni ellos sabían lo que estaban haciendo No Hay que Esto verlo, todo. hay que verlo, para hay, que verlo. Por eso hay, que verlo. hay que verlo Más, está en todas más los... cosas Venga, más cosas eh, reg Room hace su primer concierto Bien, chavales, bien Para todos los niños rata que estáis allí dentro Van a tocar Tokyo Machine Yo no conozco a nadie, es verdad que no te conozco Ethan Brodick eh, de Royal Foundry estos no sé, si molan. Bueno, no. Alguno ah, decirme, si bueno, conoce a estos molan o, o son los han cogido Les han hecho avatares que se parecen. <risa> Más o menos. Vale, que decir que Joder. no. Es, no es el primer, no primer, no primer, no primer concierto de Rec Room porque la empezaron este año con uno todos los, todos los últimos viernes de cada mes. Y esto es una cosa especial que ha hecho este fin de semana en ah, el, bueno, el último especial, sí, bueno, es la última en, cosa, principio, sí. De, en principio, un festival de rock, que yo por lo que he visto ahí. De rock, pues eh, si no sé Mira, lo, lo, la, gente, la gente que toca son estos. Tokyo Machin que toca EDM, que hasta donde yo sé, el EDM no es rock. Eh, Ethan que toca Al Pop, que tampoco es rock. Pues. Haven es pop. Si fuera rock lo pondría. Bueno, Así que pone pop. Venga. Charlie Curtis, rap. Ese no ha escuchado rock en su vida. Susie Sin, está sí. Esta dice que es rock, pero me gustaría saber el rock que hace. De Royal Foundry, a Quintoye. Clinton Kane. A Clinton, a Clinton, a Clinton, a Clinton. Joder, Gabin, eso, eso, esto, a, eso a ha quedado, esto. ha quedado, ha quedado un poco mayor. ¿eh? O sea, nos estamos riendo de, de gente que Pero seguramente sea muy lo? conocida y no tenemos ni puñetería de quiénes son por la edad. ¿Sabes? yo Tokyo Machine lo conozco porque yo en las discotecas lo doy todos los sábados por la noche. Ah bueno, vale, pues a ti te salva Yo bien, no doy nada, yo a estos no conozco bien. a ninguno lo menos si alguno le conoce no. Decirnos en el chat si alguno lo conoce Por favor, porque es que va a parecer No, que, que... No, me llamen, que no me llamen a esto Rock Festival, porque de rock no no Tiene ya, pues uno de... Yo voy a que nos estamos, a que esto es la cámara de disco. Como todos tenemos más de 30 años Y, y casi más de 40, y algunos más de 50 Pues, eh, eh, claro Estas cosas a nosotros eh, Joder, tráeme a los Eagles. Que toquen los Eagles ahí en Red Room. Bueno, que toque... Vale. Ahí está. Tokio Machine. Pues aquí, aquí tenéis algunas imágenes de esta gente. Ahora pues no, voy este, no a hacer un... a mí, no. no los conoce ni su madre. Juan, me imagino que, que alguien les tiene que conocer. Porque hay dos opciones. Si tienes poco presupuesto, te vas al metro y vas cociendo, te vas una vuelta por metro y sales allí con cinco personas y les llevas a tocar. Eso te sale gratis con dos bocatas que les des o te puedes venir arriba y si tienes algo de dinero ir a grupos, pero estos grupos eran conocidos supongo hmm. luego los pero luego yo con los... estos... Con estos conciertos de Rec Room, yo tengo un problema. Al primero no consigue entrar. ¿Por qué? Porque los, la, la, la, ya, ya, bueno, que nosotros ya hemos hecho eventos en Rec Room. ¿Cuál es el problema que tiene? El límite de personas que pueden estar ahí dentro. Sí. Yo creo que los conciertos también hacen. Los conciertos, cuando quieren que se vaya la gente, quitan el suelo. Es, no sé. es, es, <risa> eso lo aprendieron de nosotros. Es la manera más eficaz de mandar a todos a, a su casa. ¿Sabes? Fuera suelo. se va el bajista, se va. Yo voy todo para abajo. <risa> Bueno, el, el, el año de los en realidad, El mundo, el mundo del Avatar, el mundo de, de cómo nos vemos a nosotros mismos, del embodiment, se nos está yendo de las manos y esta semana se ha puesto de manifiesto en TikTok y en Instagram cosas que ahora nos ponemos un poquito más serios porque viene a ser algo que técnicamente y te, por eso digo lo del liberar al Kraken porque estas cosas los ingenieros la hacen. Porque se puede. Porque se puede. Pero nadie se para a pensar si se debe o en qué condiciones se debe o qué regulaciones tiene que haber. Entonces, mira, hace lo mismo que tú, Julio. la eh, Pues ahí está. Eh, ya sabemos hacer filtros tan inteligentes como los que estáis viendo, ya sabemos discernir lo que es la cara, y lo más importante es, ya sabemos hacer tracking de la cara de una manera con la IA, que da igual que tapes parte de la cara. no da igual que Y esto que nos está enseñando, que esta es la parte tecnológica interesante de todo esto, ¿eh? que, que tecnológicamente se puede. Ahora, ¿dónde se está llevando este tipo de, de cosas? Pues lo que estáis viendo abajo. ¿no? Filtros que te ponen cara de niño pequeño, que puede ser gracioso, pero implica muchísimas, muchísimas más cosas. Eh, puedes cambiar de sexo, que también eh, pueden pasar muchas cosas, pero una de las cosas que, que está habiendo lío en las redes es cómo estas aplicaciones están cambiando el aspecto de gente. ¿Veis lo que ha pasado ahí? De mm -hmm. qué Ah, vale, ok. Vale. No, o sea, esta chica este rostro este rostro, angelical, sí, este rostro angelical que tenemos aquí eh, pertenece a una influencer a una chica que utiliza estos filtros y que en un momento dado pues dijo eh, tengo que dejar de usarlos porque en realidad esta soy yo, no soy la otra esto viene recogido os lo digo porque además de esto ha salido publicado uno, un, un, un buen artículo, un muy buen artículo en The Wall Street Journal, nada nada sospechosamente glitbait ni nada de esto no y es que Facebook sabía cómo Instagram era una red social tóxica para chicas jóvenes ¿no? y entonces eh, de aquí saltas o si os interesa el tema, para mí me parece si tenéis hijos y tal a mí me, el, el, el, y sobre todo hijas, me, me parece muy interesante el tema este eh, un estudio que se hizo en la Universidad de Londres donde habla de cómo afectan estas redes sociales a las chicas, ¿no? Y decía, por ejemplo, eh, el 95% de las personas que se les preguntaron eh, tienen presión o sienten presión sobre cómo es su cuerpo. Nosotros, como tenemos llama de 40, nos la pela todo esto porque ya hemos pasado ese, ese momento, ¿no? Más o menos. Pero imaginaros con 17 años, con 16 años, en nuestra época, que saliera una aplicación que te pudiera poner pibón, tanto él como ella. Pero tú en la vida real, por supuesto que eres una persona normal, eres los genes de tu padre y de tu madre. Entonces, a lo mejor esos no están tan bien vistos, o no entras dentro del estándar, o empiezas a ver divergencias, te, te conviertes en una persona divergente. ¿no? Eres de un sitio en una forma, eres de otra. La frecuencia entre que los participantes se sentían presionados para Aparecer atractivos en las fotos es del 54, siempre, siempre, ¿no? Eh, había otras cosas que decían, el tiempo que editaban, el tiempo que pasaban editando sus fotos antes de subirlas a una red social, 58, más de 5 minutos, ¿no? De 5 a 10 minutos un 14%, y decía nunca un 21%, o sea que el resto sí, el resto sí que las tocaban. Y no estamos hablando de, de voy a mejorar la luz, estoy hablando de vamos a mejorar la nariz que tengo, o, o quitarme el grano, o lo que sea. ¿no? Me gusta esta pregunta. Eh, ¿La social media representa cómo nos reflejamos en la vida real? Pues, queremos ¿no? sí, bueno, como queremos Sí, cómo queremos En nuestra vida. Eh, reflejan... No, no. O sea que es una mentira. Esto que parece a que sí. nosotros, que somos adultos, ya lo tenemos muy asumido, porque además gracias... Yo creo que lo hemos hablado muchas veces en este programa y sé que vosotros también, Robia, sois gente que habláis de estas cosas. Os preocupa en tanto que muchos tenéis hijos. Eh, ¿Promociona imágenes que no son realistas? Pues un 93% de personas dicen que sí. ¿no? Entonces, eh, me, ha, sí, me ha parecido muy... Muy interesante. Ahora, tanto la pregunta que te pueden hacer fuera cuando vas a, yo qué sé, vas a un día a dar una charla o saben que a ti te gusta la tecnología y entonces se te acercan y te dicen, ya, pero claro, ¿qué pasa? que Pues si entro al gobierno tal, es que me estás cortando la libertad. Bueno, pues eh, en este estudio muchas de las soluciones que dijo incluso la gente eran estas, ¿no? Rechazar las, las imágenes de mujeres con una delgadez poco saludable, prohibir la ideografía o edición fotográfica, eliminar elementos que hacen visibles a los me gustas para quitar la presión, regular los anuncios de cirugía estética, o sea, parece que esto es, eh, que está muy lejos de la VR, pero forma parte del avatar, forma parte del MetaHumans, forma parte de cuando esto salte directamente al metaverso, cuando tú seas esa persona, que no es que seas la persona, yo quiero ser eh, Link de Zelda, ¿sabes? pero no quiero ser una versión mejorada de mí mismo algún problema que pueda tener yo en la vida real entonces eso es a dónde a va a dónde va esto no ¿pueden las personas identificar fotos originales y manipuladas? esto es otro estudio que me he leído esta semana que molaba un puño no. y dice efectivamente dice que no dice que la creciente sofisticación de las herramientas de edición significa que casi cualquier persona puede hacer una falsificación convincente lo que hablábamos antes del domingo pasado de GPT Chat que nos hace superhombres a todos o supermujeres, o super lo que sea A pesar de la prevalencia de las fotos manipuladas En nuestra vida cotidiana, faltan investigaciones Que investiguen directamente Pues sí, falta mucho falta mucho Porque se nos va, se nos va un poco de la, de la mano El otro día Bueno, en el 19, ¿no? Instagram prohibió muchos filtros más populares Porque eran peligrosos, algunos de ellos O sea, que fijaros vosotros dónde estamos O sea, dónde, dónde nos está no Entonces, eh, me, parece, me parecía interesante traerlo y discutirlo Ya sabéis que en la hora virtual no entramos a fondo en estos temas Pero se quedan ahí porque sabemos que alguno de vosotros luego se va a poner Si le gusta o, o es profesor o tenéis gente a vuestro cargo Pues estas cosas siempre se han, siempre sean interesantes Os voy a presentar ahora una cosa que a mí me da miedo Mucho, mucho ¿Sabéis lo que es esto? El Utah Rey, yo no lo conocía yo no lo conocía. Eh, no sé si alguno de vosotros, aplicaciones corticales. Eh, Qué guay. Esto me ha quedado flipado. Me he quedado flipado siquiera que exista. O sea, que exista de esta manera. O sea, con una página guay bonita, con, con sí. algo que te lo puedas comprar en algún momento, que tenga un mail donde puedas hablar con ellos. Utah, rey unos <risa> pinchos ahí. Esos pinchos. El... <risa> esos pinchos. Esos pinchos son compatibles. Sí, sí. Esos son compatibles con todas estas cosas ¿veis los iconos que hay debajo de cada cacharro? monos animal, animal, ratones animal, animal. y otro animal, que está animal. a la derecha y otro que está a la derecha humanos ferestim humanos o sea, ratas de laboratorio monos y humanos y humanos esto existe esto, que esto existe Cereport, multiport O sea, esto empieza ya Esto es la parte más ciberpunk De los últimos años que hemos hablado en Real o Virtual El Utah Array Se puede meter Tienes 128 o 256 Palitos de estos Que terminan en un interface Ese interface lo puedes estar utilizando Usado en humanos Con un array De puertos neuronales esto deberíamos hacer un programa de ello. A mí me encantaría traerme a alguien es, y que nos explicara esto. Esto. Esto, es, esto es mejor que el display por. Esto, es hombre, claro, que esto, esto o sea, esto es. Aquí sí que no hay pérdida. Estaría bueno que encima te comprimieran. ¿no? ¿Sabes? O sea, esto te va enchufan ahí, Te claro. enchufan ahí, te enchufan directamente ahí al nervio óptico, ya tienes ahí resolución retina de verdad. Rasca. Eh, pues sí. Programable, customizable. Mira con C, o sea, quiere decir un real. Pues mm. le metes ahí un real y saca un voltaje. Ahora, si se cuelga la aplicación, lo hemos hablado muchas veces, y ahora voy a poner, eh, no sé si estáis cenando, no sé si sois susceptibles, si os da asquito estas cosas, yo lo aviso, no pasa nada, o sea, vamos a poner dos imágenes rápidas, vamos a hablar sobre ello, si queréis desviar la vista, eh, pero bueno, este es el disclaimer, el disclaimer. ¿Vale? ¿Dónde van conectadas estas cosas? ¿Dónde van conectadas? Porque nos estamos riendo y partidos la caja aquí. De anda, mira, mira, mira. Pero es que esto va conectado. Ahora lo pongo, ¿eh? Si tenéis alguno. Voy a hacer tres. ¿Estáis a tiempo de quitarlo? Tres, dos, uno. Va. Esto va directamente al cerebro. Ya, bueno, yo qué sé. Esto va directamente aplicado al cerebro. Como una chincheta. Lo coges y lo aprietas. Con la mala suerte que a lo mejor lo aprietas y, te, y acabas de borrar todos los recuerdos que tenías de yo qué sé de tocar la guitarra ya no toca la guitarra o, ya o no revés. sé kung fu ya no sé kung fu pero bueno todo esto va enchufado ahí directamente al corte cerebral rasca hasta donde llega y con todos esos pinchitos yo esto de verdad que no sabía que estaba tan tan a, a aquí no Cómo hemos llegado a esto, cómo llegó a esto, porque estaba leyendo unas cosas de qué pasaba con, con, con el cerebro, tal, eh, análisis de desplantes de conjuntos de electrodos y entonces han hecho un estudio y en el estudio dicen que cuidado, que cuidadito, que la integridad del material como el rendimiento del registro intracorticales disminuyen con el tiempo, o sea que la cosa se oxida, que la cosa está ahí y empieza a hacer, empieza a fallar. Digo porque esto en el ciberpunk ocurre. Esto en las novelas de Cyberpunk, de vez en cuando tienes que ir a hacer el mantenimiento a que te pongan otra porque, te, porque de repente te falla el brazo biónico que tienes o los superpowers estos que te den. ¿eh? O sea que. Que bueno. Y entonces tendrás te, te una tapita. Tendrás te una tapita aquí con un, con un pomo que te lo abres. Y entonces se te, se te abre aquí el. claro que hace, Y entonces, y entonces y te, y te, lo, se te abre la cara. Se te abre la cara y te lo pones y luego cierras. Y entonces dice, Car cariño, te está te, te, te saliendo un cable de... Y entonces abre el tapa y lo, lo aprietas ahí y vuelves a cerrar. De eso que no cierra bien pero tú aprietas y entonces te haces caca, porque claro, aprietas una parte del cerebro que, o sea, ¡buah, esto está todo conectado sí si cree, pero, eh. probablemente empiecen a producir calor, tengan que tener ventilación activa, no sé qué, o se acumule polvo, no. tengas ah, que ah, estar ahí limpiando acabas, los ventiladores acabas, acabas como ahí está no, claro, no. ha salido la 40, 90 eh, no, ya, cortical ya, RRT, cortical, cortical. Entonces, <ríe> eh, estamos, estamos ya estamos llegando a estos puntos, ¿no? y, y esto hay una artículo vale, entonces, también muy vale. interesante en el Washington Post que dice la por pues eso el, el, el, la carrera que tiene que quiere Elon Musk el más que el pesado de los más de poner chips en los cerebros de la gente pero vamos que hay gente que ya lo está haciendo así que me ha parecido muy interesante más tonterías así tecnológicas que han venido esta semana y que nos tocan de refilón que nos tocan de esto es muy interesante ¿eh? Esta la he visto sí Yo también, es que me ha gustado, por eso la he traído a, Han hecho el canal este Acercaros al canal, Real Life 3D eh, Chaplin Han cogido la película entera de El inmigrante y la han pasado por el filtro De la IA para que la haga en 3D La restaure y la haga en 3D Y mola un puño, a que siga a mí A que da cosilla bueno, Mola un puño, pero cuando ha hecho la película entera Y en 3D, que la gente no se piense que esto es Avatar 2 de 3 horas y media eh, La película no me... está dura como 30 30 minutitos, 35 minutitos, y es muda, ¿eh? No hace falta saber inglés. Eh. Eh, pues eh, es que lo hace, eh. y lo hace muy bien, te lo juro, ¿eh? Que yo pensaba eh, que iba a no ser bien. una chuminada, y digo, anda, no está, el tío, está el tío de rodillas y las rodillas eh, le sobresalen de... O sea, está muy bien, y, y, hay una... y, cuando, y todo lo que ocurre delante ocurre delante, y lo que ocurre detrás está detrás, o sea, Nos... da una... Yo, yo he visto en el cine películas 3D con... Peores, digamos, con peor efecto que... que, que, que, que eso voy que eso voy. Pues lo, lo dejo ahí parado. Eh, a Chaplin Classic Reborn. Eh, Power 3D Conversion de Immigrant Pues eso, si lo buscáis gratis, le dais a YouTube y además te lo hace automático en las Quest. No tienes que darle Gracias. ni a... Detecta que es 3D y, y te lo hace. O sea que muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Uh -huh. Vamos a... A hablar de una cosa solo, quería solo de, de otras kraken de esas, y es que se esto nos puede tocar a todos en el futuro o no. SVB. A ver. SVB, el banco de Silicon Valley, uno de los bancos más grandes del mundo. El banco donde están todas las startups, estas que vemos que Pimas pilla 30 millones, bueno, Pimas no, pero alguien pilla 30 millones de dólares. ¿Dónde va ese dinero a este banco? <coughs> Este banco era el banco de las startups. Ha petado. Oops. Ha petado, pero bien petado. Y entonces se ha puesto mucha gente nerviosa, mucha, mucha gente nerviosa, muchas startups se han puesto muy nerviosas, han empezado a sacar el dinero y se ha vuelto el caos. El caos, el caos que viene a... Si esto, mmm, que no lo van a rescatar, sí. Eh, esto, sí, a vosotros os interesa, hay un tipo que a mí me gusta mucho leerle, yo os lo dejo por aquí, a ver, tiene mi sesgo, o sea que algún, no será vuestro sesgo seguramente, pero el mío lo es, y le dice un bonito pánico bancario. Este hombre, el Roger Senserich, este tiene, tiene un blog que habla sobre Estados Unidos y a mí me gustan mucho todas las cosas que habla sobre ellos. Y una de las cosas que, que habla, eh, que él dice es esto, tengo la ligera sospecha, que la peña del club de genios del capitalismo se ha dado cuenta que han volado su banco por los aires de forma accidental y se sienten ligeramente culpables. Bueno. Es que esto, si entras en, en Twitter ahora mismo y sigues a gente de IA, de IXR, de AR, de VR, están todos hablando de esto porque toda su pasta de sus empresas está metido en este banco. Está toda la gente muy, muy, muy, muy, muy nerviosa, ¿eh? Muy nerviosa. Pero bueno... Eh, este hombre sí que, que lo explica muy bien. El banco vivió durante años de las burradas de dinero que la burbuja de las tecnológicas trajo a fondos de capital de riesgo. Y tras la pandemia, el sector cayó en picado y los intereses empezaron a subir. SVB, el banco, se encontró que su modelo ya no era rentable. Así que su caída es la expresión más visible de la crisis del sector, dice él, que anda desesperado buscando cualquier cosa. Este es un robiano. ¡Metaverso! ¡Cripto! ¡IA! ¡Una mierda! ¿Sabes que le devuelva al mollo? O sea que... Este, sí y bueno pues eso eso eh, eso es lo que traemos de, de titulares una hora de titulares menos mal que no que no está Ramón que nos eche de la broca hoy no había temas menos mal hoy no había temas pues, pues tenemos otros temas yo tengo aquí otros temas guardados eh, sí, sí. interesantes venga vamos a hablar un momento de hardware os parece Vamos. venga venga ¿Qué una es gasas que me ahí unas bonitas gafas, que hablamos de ellas hace dos años, en, este, en, este, en estos términos hablamos. Hmm. Ha muerto, ha, sí, muerto, eh. ha muerto, ha el muerto el pancake. pancake, ha muerto el pancake, larga vida a las difractivas. wow <risa> Se okay. acabó. Cómo mola. Sí. A las difractivas, esto, esto y estaría diciendo que cojones, es una difractiva, pero si ya no, esto, esto, esto, ves aquí que es que esto es verdad, parpadeas y estás obsoleto, o sea, todo lo que habíamos estudiado de Fresnel se fue a la mierda con Pancake, pues ha durado Pancake lo que ha durado el, pues, un caramelo en la puerta de... Bueno, bueno, bueno. Difractivas y te, refractivas. Te, te le queda un poco a Panky. Sí, cake, todavía sí. Todavía que se, se sustituya. Las, las, las, sobre todo porque las difractivas son muy difíciles de hacer y no es solo todo lo que reluce. Eh, las difractivas eh, son las de en medio, las estáis viendo ahí. ¿vale? Mm. Son como las refractivas porque puedes crear incluso dos, dos puntos de, de foco. Pero bueno. Eh, todavía están en punto de validación yo no me creo que estas gafas todavía se ven eh, estupendas lo que sí que permite es enfocar muy muy cerca tienen una potencia de lente enorme con lo cual vas a poder enfocar súper súper súper cerca súper cerca y eso uh -huh. es lo que y en eso demuestran ellos lo que es no que a 15 milímetros de la pantalla mirar que puedes wow. puedes enfocar y eso hace que ¿Qué claro eso hace que las gafas sean tal cual así Finitas, como compresas. Son más finas que Pero mis gafas me me me me me ves. Ves. Ese es el claim de la empresa ¿sí? De ver normal Sí, sí, sí Pues son son súper, súper finitas Ahora, ¿qué no tienen estas gafas? Todo lo demás Todo lo demás, efectivamente claro, No tiene nada más, porque es una pantalla Es una pantalla, no tiene nada más No tiene cámaras, no tiene VR Ni AR, ni nada no. Tú la pones y ves Oye. una pantalla que no estaría mal si la pantalla que ves es, eh, yo qué sé, en plan 2K bastante grande y tal, como para sustituir un monitor normal de PC. Y lo tienes ahí que ocupa poquito para tener con un portátil, con la Steam Deck, con, la, con cualquier cosa. A ver, para eso. Para solamente eso, está, ¿eh? eso solamente, claro, solamente eso ya, ya es eh, impresionante el uso que se le puede dar, ¿no? Yo estoy deseando que salga algo para dejar de usar monitores. Yo quiero usar un, unas gafas para, para todo Y ya está Pues aquí está. Tiene, pi, tiene pintaza eh FOP de 90 grados, tengo aquí apuntado eh, Nombre en clave Ether <coughs> Su grosor es de tan solo 6,8 milímetros Su peso es de 35 gramos O sea que son como las gafas de, de Starks de la, de la farmacia Que te dan eh, A presbicia Las pantallas son micro OLED Una resolución de 2,5K por ojo y es de 90 grados. Y hace dos años estaban intentando ampliarlo a 110. Sí, para usar como monitor 90 grados está bien. O sea, 90 grados es como tener un monitor de 32 pulgadas a 40 centímetros de, sí. de, de distancia de la cara. O pues sea, imagínate, muy bien. imagínate esto directamente al portátil. al portátil. Hmm. Eh, yo a creo que esto, o a la Stream Deck. Esto debería tener 6 F De alguna manera tienen que. Es que sin, sin 6 F 6DoF... A ver, el 3 F está bien. Pero eso de acercarte. Y no. Cuando estás trabajando, a mí me marea. Es verdad, cierto. eso Hay veces que te quieres acercar a la pantalla. Mira Eso es claro. Extremo. Y eso. eso... Uf, uf, uf. Pero ya requiere. Ya, ya requiere ahí cosas. Calculando el tracking. Y, y aumentando el peso. Yo de momento que me las dejen así. Cuando. Cuando sean capaces de, en este factor forma, meter, eh, eh, pues eso, tracking eh, avanzado e incluso mandos y que pueda jugar a, a, a juegos de VR, pues, pues ok, ya, ¿eh? que, lo, que lo introduzcan. Pero yo quiero unas gafas así. Yo quiero eso, para, para uso real. Yo quiero unas gafas así, para un uso real, para como para sustituto de un monitor. Lo saben. ¿Sabes quién lo sabe también? Apple. Mm. También lo sabe. Mm. Bueno, pues toda esta gente lo sabe y va a intentar dar solución. De momento, a lo que hemos llegado en el 2023, es a que estas gafas van a salir. Y es el comienzo. Durante un tiempo, lo hablamos ya hace unos programas, durante un tiempo la AR, no va a ser la AR, va a ser una pantalla para trabajar. Hasta que sepan cómo disipar calores y tal, pues esto es como, como tal. Pero bueno... Eh, que está guay. Que está guay. Que, bueno, ¿Y, es, claro. y es realmente una introducción real de esta tecnología a las eh, masas de la reaumentada a las masas efectivamente a las masas de gente. es un producto útil pues veremos si tienen suerte o no o como siempre <risa> que es lo que suele no pasar <risa> bueno ¿qué más qué más tenemos? ¿qué más tenemos? bueno teníamos ah, ah yo tengo aquí una cosa de, de software que mola mucho a ver ¿qué os parece esto? a mí me ha parecido surrealista a ver Uf. VR snorkeling que no, <risa> no, no mola que no mola de refrigeración ¿Eh? seguro que es lo mejor eso no, sé, claro, eso no <risa> se calienta Pero esto es no efecto digas. buzo total efecto buzo total mira ahí los cartuchos, yo quiero esa it's not a, Mac, it's a feature el efecto buzo es eh, okay. eh, verdad, <risa> ves <risa> oye tiene que molar sí, esto sí, ¿no? con y ah, bueno, bueno, vale, te vale, estoy vale, flotando vale, de vale. verdad, pues la experiencia tiene que ser chula, ¿eh? Hmm. Claro, estás volando. Bueno, de estás. hecho, la ingravidez, ah. ostras, Yo, mira pues, mira. pues, pues sí, ¿eh? Y te la ponen posible, el peso para que no, para que bueno. no termines en el, en el sumidero de la, <risa> de la piscina. Pero, pero. ¿eh? <risa> pero viene, viene en el todo incluido cuando vas a. Ay, Acapulco? ¿Cómo va esto? No, yo esto, esto, eh, John, yo esto no, esto creo que es la primera vez que lo veo eh, tan así <risa> no, no es. No no, a mí no me suena haberlo puesto. Hemos puesto otras cosas, pero no, no esto. Porque luego esto te vienes arriba y entonces te, te compras un motor de esos. Entonces Paz. eso mola porque tienes. Esto, esto <suprisa> da. Esto da feedback. Este es el, el, el áptico de. de, de <risa> mira, tú. Te lo juro que te pones eso. Deep R Plus. Snorkeling. Sí, sí. Con una. Lo, lo, lo que vimos fue uno, un visor que se usaba en un como en un tobogán de estos de un parque acuático. Sí. sí esta que, es la versión. Esto, esto es, esto es, la es versión next pro... level. Esto es next level. Sí, sí. sí o sea, esto, esto de verdad sí que lo quiero probar. Esto yo quiero probar. Es. efectivamente. Si tienes en tu casa una piscina, si eres de esos que en tu casa tiene una piscina. Porque no vas a tener unas gafas virtuales para tu piscina lo Loma más de lo más? ¿para qué? ¿para jugar a dragón? tú imagínate y vas y vas con el cacharro ese porque ese cacharro el, el... Además, tiene te vas a una... reír pero yo he usado las quest en la piscina <risa> Eso yo eso no, no me he llegado a meter dentro Pero la, te, quería sentir Como un poco la sensación de ingravidez Mientras estaba en otro sitio y tal Y me puse las gafas y estuve ahí flotando un poco Intentando no mojarlas Yo, yo, yo he probado las cuesta en la piscina Pues el, el, el eh, Fuera de toda broma A mí estas de las cosas Es que estos son locuras o sea, estos dos colegas sí. diciendo ¿y si, ¿Y si hacemos un visor para piscinas? Porque no hay nada Y de repente te metes, o sea, ole, ole Estos es, eh, pioneros, estos sí que son pioneros de, de todo esto pues Mira tú lo que estás haciendo Ahora, ¿cómo sincronizas? Es que no sé cómo sincronizas, pero mira lo que mola ahí. ¿eh? Porque además ah, hostia, eso te... y te hace chorros de agua Y te hace chorros de agua Buah Es un pasote esto, esto yo lo quiero probar Sí señor, sí señor, esto hay que probarlo Porque claro, lo que, lo que, sí, lo que pusimos Es esto esa. Que esto ya ah, me parece mira, mira, que... mira porque son los, porque son los mismos visuales o parecidos, será la misma empresa o claro, el mismo Claro, son son lo mismo. Son Estoy los diciendo, estudios. esto es la hostia, esto es lo más que me he probado yo en mi vida. <risa> <risa> eh... mira. <risa> sí, sí. Cómo ha evolucionado la cosa, sí, sí. O sea, que que, que empieza a molar. Bueno. Sí, me gustaría saber. Parques, que, que... parques acuáticos de realidad virtual. Eh, de claro. verdad que estamos en el futuro. Así que, si es que... No, no lo tomamos en serio. Mira, esto... Esto, es el, esto es el futuro. Esto es el futuro. Esto, de, esto seguro que es un sensor para decirle cuándo empieza la aplicación. Cuando pases por ahí, y empieza que se la aplicación. El claro, para sincronizar, porque si no a ver cómo tú sincronizas. Porque ya lo que sería la leche es que sí. no se sincronizara. ¿sabes? Entonces tiene que estar sincronizado. Así que para abajo. Y, chulísimo ¡Buah! y además hay que, que se cuelgue la gafa y se quede el, el último frame ahí parado, ahí sí que echase el ligadillo, pero eh, esto, es... bueno, la verdad y... es que tiene que molar la experiencia también esto, tiene que estar muy chulo decía que mejor lo otro pero yo quiero probarlo todo, yo quiero ponedme el parque de aquí cerca que voy mañana voy ya ves no, quieres. Lo que queremos es tener vacaciones para poder ir a un sitio de estos. Cierto, cierto. Pues sí, pues sí. ¿Tú te imaginas estas gafas en la ducha? Oye, pues, pues, ¿por qué no? O sea, puedes hacer una aplicación de... de que, claro, no se sé, me ocurren muchas cosas. Todo lo que eh, se me ocurre, eh, si me ocurren cosas que no puedo hablar. Next, Simulador next, de lluvia. Lex. Next, next, next. ¿Te <ríe> ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos más? Ah, bueno, este será, este será el VR Slide. Quedaros con ello. Quedaros con ello. ¿Qué bueno, más, ¿qué más tenemos? Al workout este que hablaste, hablaste antes en los titulares de él, ¿no? Ah, sin manos. Sí, o sin, mandos. Claro. sin mandos. Sin mandos. Este, este ya es top, top, ¿eh? o sea, <risa> Con esto ya estamos hablando eh, de a ver, ejercicio. A ver qué vais a decir, porque alguien se, se rió un poco del vídeo este en la noticia que escribí en la web y nos leen y contestaron. <risa> <risas> Joder, qué vergüenza dan esas cosas Rovianos ojo, sí, por el amor de Dios bien. Que nos ve la gente, que, que parece que estamos aquí Solos, y luego esta gente nos ve Y nos busca y claro. nos dice, oye, tenéis un poco menos De, de vergüenza claro, decir las gente, cosas gente, pues, Lo, que, con lo educación. que comentábamos antes Que no se, no se pueden usar las Pues al, al, al, al sol no Poderse pueden Lo que pasa es que se pierde el tracking de los manos Y tienes riesgos de que se te queme bueno La pantalla por, por, por si te llega un rayito de sol a la mente, no, pero Teniendo sí. cuidado se pueden usar, yo las la he así Sí que pierde el decir. tracking de la cabeza también, tienes que ponerte como mínimo a la sombra, en un sitio con sombra y luego que es un anuncio es sí, publicidad esto sí. es un anuncio, es publicidad ya, pero, sí, pero a los rubianos no, no se nos la pega sabes, no se nos pega fácil o sea, si nos pones esto, sabes que nosotros vamos a decir la verdad, con mucha educación, con mucha educación sin insultos y sin hacer bromas vamos a decir, eso es imposible ya está con decir eso, eso es imposible, porque sabemos mucho de esto y eso es imposible. Hasta luego la gente de marketing dirá, joder, qué pesados son estos de lo de real o virtual. No les Lo de a... los burpees, madre mía. Burpees en VR. Ya flipa. flipa. Y, y Muerte, es que eh, puede... ahí sí que te mueres ya. <risa> y esto es que puedes. Sí, que vamos a morir. El... <risa> puedes activar el pass-through. Ah, qué chulo. <risa> Para... Ahora todo tiene que tener el pass-through. Si no tiene Pastru no eres nadie. Yo quiero hacer esto. en la otra aplicación de Pastru en la ducha. Es como... ¿sabes y la cara cara al perrete. Y la cara al perrete. Pues sí. Pastru pues, en la ducha no es, no es muy buena idea. Estás pastru, ahí dándole es información. Estás dando un <risa> dataset a meta. <risa> <y> ducha, <risa> interesante. O sea, a ver. No sé que tienes ahí un... No sé. Bueno, vamos a tal Venga, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de montarnos Igual que nos hemos hecho sentadillas Y hemos hecho grupis y todas estas cosas Vamos a hablar de qué hacemos dentro de un avión Dentro de la VR Un avión de una aplicación Que Ace of Thunder Estuvo muy bien, la del World of Thunder Estuvo muy bien, yo recuerdo una de esas Que venía gente a casa y le sentaba En el simulador de correr Tal, pero tenía el mando pues El mando este que tengo aquí eh, Y entonces eh, jugábamos y estaba muy bien conseguido porque había una... El ala del... Ya no me acuerdo qué era, del Messer Smith o el ala de tal, era muy bonita y cuando daba el sol en el atardecer él reflejaba y tenía algo así como de Ray Tracing, más o menos. Y entonces era muy bonito, el agua estaba muy bien hecha. Duraba 10 segundos porque venía alguien que había hecho, y es el problema del juego. El Pay to Win, se había, había soltado la talegada y te reventaba en cero coma. Y dejé de jugar porque no me mola nada que me gane alguien que no se lo haya ganado con su esfuerzo, sino solo... ¿Dónde está la meritocracia en esto? ¿Sabes? Estoy bueno, esfuerzo bueno, en, en el VR, juego, porque... Ya no se podía jugar el en VR en 13, ¿eh? Sí, sí, claro. años. que fue de los primeros. Sí, sí, sí, de los con, videos, con el con el, el, el Oculus los primeros de de el campo. De YouTube tenemos a, a, a Juanlo jugando al, al World sí, sí, sí, sí, señor. Era un juegazo, o sea que, que quiero decir que estaba muy bien y además tenía su menú y podías comprarte todas las cosas, pero además de poder comprarte el avión, podías comprarte balas milagrosas que te mataban de un tiro. Y eso ya no molaba. Yo, yo este solo lo probé un poco y me mareaba un montón en aquella época y. Pero bueno, que también me mareaba jugando a Minecraft y aún así jugaba. O sea que... <risa> Pero era de las cosas que dices, ya está llegando la realidad virtual. Lo que, lo que nos, nos dejó aquí enganchas este mundo es este tipo de experiencias que teníamos por aquel entonces. Sí, sí. Fíjate que inocentes éramos. Diciendo, ya viene esto, vamos a ser mainstream. ¡Ja, <risa> vamos a ser mainstream! Yo pensaba... Seis o sea, 2013... En, en, 2000, en 2020 estamos ya... Vamos, es este, todo triple A Esto es, es mainstream brutal. Dios. Yo le daba menos, digo, no, 2018, esto ya... Fíjate Aquí qué bien. Tenemos nuevas consolas. Qué nuevas, bien nos ha ido. O sea, sustituido todo así. Ahí está, los Nostradamus que éramos entonces. Eh, bueno, pues la realidad es, es dura y terca. ¿no? Esto es lo que hay. PlayStation, PlayStation, VR2. No me, no me digas que con esta sí. experiencia o sea, cuando lo probaste no dijiste hostia, es que obviamente es el, el camino a seguir This is, the claro way, que no. ¿no? This is the way, no hay otra manera No, pero esto para, para es un VR2, o sea, si ya tienes un juego de coches que todo el mundo habla maravillas, ¿no? el, el GT7 si hmm. pones un juego de aviones que esté bien hecho y esta gente pues algo de experiencia tienes como para que esto salga Venga, bien Gaijin tienen pasta para aburrir además pues, pues empieza sí. a ponerse el panorama un poquito más interesante, ¿no? De ya. cara a. Y ya si me sacan Elite Dangerous, que tiene versión VR para el PSVR. Sí, pero todo pues eso necesita. Pero apago el PC. Que necesita de esto. <risa> necesita de OTAS. Necesita sí, sí, de, de mandos. Sí, claro. Es que yo, este juego sin mando. Entonces, claro, yo los mandos no valen para. No vale, ¿no? Yo mi, El que tengo yo, que es un VKB. Que está muy bien, eh, pero no me va a valer para, para PlayStation VR. Igual que el, mm. que el que tengo aquí, el Pill que tiene 70. Tengo se, tengo 75 botones. No sé ni qué hacer con tantos. Pues estos 75 sí. botones no me es valen verdad, para PlayStation VR. Y es una pena, mm. porque yo no quiero jugar con, con mando. El mando es de loser. No, no. ¿no es como ese. Mira, ese es ese con mando. El que le han reventado. Bueno. Eh, expectantes, cuanto menos expectantes es lo que yo creo que estamos porque a mí me ha hecho mucha ilusión saber uh -huh. que esta gente viene creo que Playstation VR 2 con esto gana y además tienen toda la potencia para hacer un gran juego que, que puede durar toda la vida que tenga PSVR 2, eso sí uh -huh. que no te permitan pagar para ser mejor, pagar para lo, ser que mejor. Han dicho, lo que han dicho es que es un juego de pago de pago único y que luego sí, habrá complementos y tal y cual, pero que se ganarán jugando. O sea, han dicho que ni va a ser free to play ni va a haber micropagos. Pues mejor, pues ya están. un juego. Porque sabían Genial. que la gente iba a ir a, a criticar eso. Entonces han dicho, no, este va a ser así. Esperemos que, que lo cumplan. Pues sí, Muy señor. Bien. Pues vamos a hablar de. Vamos a hablar de firmament. Vamos a hablar de Uf. esta gente que ha hecho estos juegos. Esto os lo pongo para que tengáis un poco de respeto. Porque sé que la, que, la que, que, que, que era muy fácil caer en el, eh, en, en las palabras eh, malsonantes cuando hablamos de, de Sian. Eh, pues no, esta gente hizo Mist, que no se nos olvide, que Mist es el juego que más ha recaudado en la historia del videojuego. O sea, Mist, claro, porque lo van sacando versiones, pero aún así la gente lo sigue jugando y lo sigue jugando en cualquier... Y, y, y gana muchísimo, muchísimo dinero. O sea, no os podéis imaginar. Entonces, eh, Mist luego intentaron sacar el Miss Online y ahí pincharon. El Uru el uru era el final de toda la saga, ¿no? Porque era... Ese lo jugué yo. ¿Sí? Pues ese era después, claro. O sea, a mí es que me flipa mucho. Entonces, claro, si te haces un Mist, luego te haces eh, el Uru, luego te haces el... Eh, o sea, el, el, el Riven, luego te haces el... Que, por cierto, yo creo que estaban haciendo Mist 2 para VR, a ver si lo sacan. Eh, Mist, eh, Riven... Eh, ya la cosa se pone seria, ¿no? Eh, y luego ya, Obdusion, ahí se vinieron arriba, quisieron hacer lo que hacían ellos, de esas narrativas tan especiales, pero nadie pensó que hacían con las manos, o sea, nadie nadie dijo... Con lo, todos los defectos que le a sacar Abducción a mí me, me gustó. Y lo único que siempre he notado que ese juego tiene un final precipitado, como que se le ha el presupuesto y que los últimos puzzles es como que pa, pa, pa. Y ya. No, no, no digan nada, no digan nada, que yo no me lo termine Porque me, me tienen un problema, oh. además. Es que sé dónde, dónde el frame rate la cagaba. O sea, recuerdo el pasillo mm. exacto, donde da igual que tuvieras una 430-90, pegaba un rascazo ahí de pa y se quedaba. Y entonces decías, joder, qué pena, me saca de la, de la inmersión, pero por lo demás era un buen sí. juego narrativo, ¿no? Yo no sí. pude jugar por el, precisamente por el, las deficiencias técnicas, o sea, no, no me incitaba a jugar y, y era porque me, me producía incluso malestar y eso que ni siquiera tenía locomoción eh, suave, yeah. o sea, que yeah. sí, señor. Yo recuerdo que había ahí como un trenecillo que tienes que ir por unas vías y eso era un poco complicado de, de, de entrar, de salir, de manejar pero no sé, yo es que fue de las primeritas cosas que jugué en VR y no sé, a lo mejor tiene el efecto ese wow y, ya, y no le vi los defectos ¿no? Está que muy no tenía, bien hecho, pero... eh, es verdad que hace mucho tiempo que no me lo he instalado y ahora con la, con la 3080 Ti le podría dar otra mm. otra, no sé, otro meneo, sabiendo los límites que me voy a encontrar y sabiendo que tengo que jugar con mando, ¿no? Bueno, con el creo es que esto lo que lo tenía confias. era el los límites físicos que había en el entorno, que parecía que te puedes mover mucho más de lo que realmente podías. Y sí. siempre te encontrabas paredes invisibles que oh. a mí uf, es que me, me sacaban completamente. Bueno eh, Y fíjate está... que me encantan estos juegos, pero... Está claro que obdución Estos no son todos VR, ni mucho menos son todos VR. Aquí el único lo, VR lo, que lo hay du... es Mist Eso es eso es el resto no pero estamos hablando de eh... y y firmamento, sí, y firmamento claro. estamos hablando de en mi caso mi opinión es que es el mejor estudio que se conoce la narrativa del videojuego o sea y del puzzle es, es el, la capilla sistina de, de, de todo esto entonces firmament, pongámosle una vela a los dioses del metaverso de que hayan aprendido lo que no hacer en VR, que se hayan visto las charlas de la GDC, estas que hacen y los post-mortem y todas estas cosas y hayan aprendido lo que no puedes hacer jamás en VR, que es lo que hacían ellos en Obdución, y que firmament llegue llega con un retraso de, de tres paredes de narices ¿no? eh, mira, cuatro esto, esto, años es, completamente. esto es Obducción esto es... Eh, bueno, pues un, un juego muy bien hecho con muchísima, much... o sea, muy bien hecho digo, a nivel mental con mucha... Visualmente obtusión, pero con eso hoy en día y dices tú, no hay un juego VR sí. que se vea tan bien como este Sí, sí, es brutal Brutal Sigue siendo las brutal, máquinas y... Joder, me están dando ganas y, y, y del Firmament lo malo es que lo único que sabemos después de cuatro años son pues unos escenarios muy bonitos, muy bien hechos pero esto no esto, niña solamente Sí, pero no hemos visto ni una sola media. Parece, parece Skyrim que... cuando subes arriba. Al... Sí. Que ya sabemos, lo que... Ya sabemos cómo El, a el camino los de los 7000 escalones. Ese, ese. Que está el, el, el, el, el, el, la cosa esa siempre ahí. Para matarte. Sí, es eh, el, troll, el, troll troll el troll de hielo blanco. ese. Sí, sí. <risas> No sé. Bueno, esto... 18 de mayo en, y más adelante en PlayStation VR2. Sí. Hombre, ya, ya mal, ¿no? Cuando dices el frame rate del vídeo va a 20 FPS, ya mal. <risa> Podrían haber hecho Pero es, algo más fluido. Ese video, ese video tiene que ser ya de hace dos años. O sea, es que pues del año pasado. Pero si esto que lo tenían ya Uf, Imagínate, claro. imagínate estas cosas en VR viendo vale, qué chulo. Bueno. Imagínate esto donde va. Yo tengo muchísimas ganas, yo sé que, que algunos de vosotros sí, pues es verdad, que, que, que lo hicieron mal, pero hay una cosa que, que no es muy español y es muy latino eso de que las, la, la ley de las segundas oportunidades no vale para nada. O sea, aquí si la has cagado una vez, la has cagado para siempre. Te ponen aquí en la no, frente, no. sabes, un tatuaje de este la cagó. No, al revés. De cada cagada aprendes algo. Eso es el sentimiento real de esto. Con lo cual, yo tengo mis sentimientos encontrados, pero tengo ganas. Tengo ganas porque es que justo estos días estoy jugando al Call of the Sea otra vez en plano, preparándome para cuando lo saquen en, en Quest 2, en VR. Y es que los juegos de puzzles cuando tienen una narrativa bien hecha, y los puzzles tienen sentido, los rompecabezas no están puestos por poder, sino que hacen que progrese la historia. Es sí, que señor wow, mm. Me encantan. Entonces yo espero que Firmament sea así. Un juego con rompecabezas, mm. con puzzles con escenarios preciosos, pero que tenga eso, una narrativa que te haga avanzar, unos rompecabezas que realmente te hagan pensar, que no estén dispuestos claro. por poner por, por. Pero tengo mis dudas. Tengo eh, mis dudas. En el chat de vez en cuando es... podéis, podéis decir cosas bonitas, ¿eh? No hace falta decir que todos los juegos son una mierda. No hace falta decir que la VR sí. está muerta continuamente. O sea, este juego tiene una pinta gráfica de ah, flipar. Sí. De flipar. Sí algo más también hay rojas tiene razón sí. no puede ser que en cuatro años no me saques todavía un me da igual un, un, pero un, un, lo que estamos viendo que lo que estamos viendo que sale, si ha salido una historia suficientemente buena que mantenga esto que lo sostenga estos son unos mimbres buenísimos pero buenísimos o sea, sabes no sé? cuál es el problema de la todo es una mierda el problema de las expectativas de, la expectativa de la gente es que hace poco venimos de, un, de una decepción Colossal Cave, un juego mítico, una aventura point and click, una aventura conversacional llevada a la VR y que han hecho, pues un truñaco. Un truñaco. Pero Entonces se ve aleguas. ¿eh? Esto no se ve aleguas. Yo veo esto y digo, joder, pues no, esto, no esto. tiene. Pero un, no es este. un pintón, no. Estamos ahí, estamos o sea, ahí. muy mal, muy mal. Vamos a ver ¿qué, qué hemos vendido de Ubris, que se veía muy bien, y ahora este que se ve bien, no vamos sí. a venderlo como Ubris porque Ubris tiene una narrativa cogía, cogía con los pelos pero así ¿sabes? con dos pinzas de, de la ropa de plástico de chino sabes. O sea, esto a lo mejor yo, se sobreentiende que esta gente sabe sentarse y decir vamos a hacer una buena historia pues eso, luego bueno. técnicamente veremos pues venga. Ubris se ve bien y tiene buena locomoción y buen sistema de control y, y mecánicas interesantes y lo han, me y lo han, me y lo han mejorado mucho Sí, bueno, bueno, oye, yo, yo creo vamos que a darle, vamos a darle, venga, venga, bueno, firmame, esto firmame, esto es mist, Esto, firmame, esto firmame. es mist. No, no es verdad. Firmame. Venga. Mm. Firmame, hagamos. Va a estar más cerca de esto que de esto. Ya verás tú. Esto es obdución. Esto es Mist. Y esto Ojo, pues es. Me están mist. dando ganas de, de jugar Obdusion otra vez. Fíjate lo que, que te digo, como a ti. Ya, pero tú te lo has acabado. Yo no. Yo me lo tengo que acabar. Porque, porque sí. Porque sí. Porque se lo merece. Pues mira, La ¿verdad? clave del final es dos a la izquierda, calla, tres a la calla, derecha calla. y cuatro a la derecha. ¡Calla! Mira, Erlan Miller. Este es un dios. Este es un dios a sus pies. A sus pies infinitos. Ahora, hacerse un curso de un real también le vendría bien. Eh, obdusión Venga, vamos a... ¡Ah! ¡Project Night! Este, este es el que te dije que íbamos a hablar después. El Project uh -huh. Nightlight. Este es el típico proyecto de juego de estudio independiente que serán tres personas. ¿Eh? Pero de todas las cosillas que se estrenan en Steam, este a mí me, me llamó la atención. Cacho, Y ya veo que a ti también. Sí. sí. Sí. Sin ser, vamos, no esperéis una revolución de juego. ¿eh? Es, bueno, lo que veis es un escape room, rompecabezas, exploración. Eh, mola. A ver si la mecánica está, sustitos, está bien. Subtítulos. no son en menos? los son menos. Subtítulos menos. En, no en oscuridad. <risa> Subtítulos y oscuridad menos. Menos. Pero... Posible con... ¿Tiene? tiene conexión antiguo Egipto con los terrestres tiene sus tiene sus cosillas bueno mira a la, hay armas para todos me, El... no sé por qué me recuerda a Perfect Dark un poco de no sé me da como aire esa Perfect Dark ha ha aparecido y a mí que me recuerda un poco un, un aire a ver si ahora un aire un aire a Control no a Control sí también es verdad <risa> Salvando mucho las distancias, ¿eh? a ver, ya, ya, ya, ya sí. sé que son palabras mayores, ya lo sé. Pero bueno, que, que, que sea un sitio vacío, ¿no? Estas oficinas me recuerdan mucho a Control. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo eran, Las oficinas, oficinas de, con, de Control. Claro. De la la oficina estatal de Control. De sí. Yo me, me tuve que, o sea, que instalar un mod debido a su Una casa memorial. Porque era imposible, no me no terminaba aquello ni me, me frustré mogollón. Y no tengo la para Uf, nada, a nada. mí me flipó Control. Sí, razón pues sí señor. A mí me gustó, pero tiene sus pegas. Sí, a mí me parecía un, un poco, un poco, lineal, un poco lineal en tanto que sí, ya eh. le pillas el truco y dices sí. ya no tengo pero que bueno, matar sí tanta tenido... cosa. Me apetecía mucho la historia, pero y abrir puertas. Mm. No he abierto tantas más puertas que en ese juego. Metro Hispania en 3D en condiciones que, que hay pocos en realidad. Claro. Mira bueno, ves ahí mira para plotters y firmamen es como abducción pero aprendiendo lo que flojeaba va a ser la releche ¿ves? ahí optimismo. hombre optimismo. Eso es. ahí. optimismo vamos a poner una campana mira en el próximo programa vamos a hacer una campana y cada vez que alguien diga un programa algo optimista va a ser como cuando dejan propina en el, en el bar <risa> es que suene la campana pim pim pin, alguien alguien y qué os digo si abrimos esa puerta y nos vamos a lo más leído de la comunidad para hacer un programa qué de lindo. hora y media Cómo os queda Venga a ver a ver. ¿Qué? No estaría mal. Yo, como estaría no, mal poder cenar no una de, hora normal. No, no, tengo <risas> imágenes preparadas y no sé lo que tal. A ver a ver. Lo más leído, mira, lo más leído es la noticia de la bajada de precio de MetaQuest 2 de es? 250 gigas mm. que baje y de Quest sí. Pro. Sí. Los segundos más leído, curiosamente, es las gafas VR para móviles vr VRS 2. Miedo ya me venga. da, miedo me da los comentarios, pero vale. Y lo tercero más leído, lo que hemos hablado antes, el Aces of Thunder, Aces del Trueno, Combates Aéreos en PlayStation VR2. ¿Eh? Sí. Wow. Pues sí, vamos. con el, el mensaje mejor, el que yo que sé, el que no, el, el que hemos elegido no tiene por qué ser el mejor, el que hemos elegido y el que Ramón, bueno, o sea, en, la realidad, en, en realidad lo ha elegido Ramón. O sea que este, este en particular, Ay, lo venga, lo elegido vamos a, Ramón. a echarle la culpa ¿no? vamos a, a Ramón, Ramón, si no, Ramón. Eso es. Claro. Ace of Thunder. Mira, sobre el Ace, Ace of Thunder, tiene buena pinta lo en el trailer y estaría si tuviera un modo historia como comentan los compañeros, la verdad. Bien de esto, ojalá el próximo Ace Combat, que sería el 8, sea totalmente en VR. Con ese sí va de cabeza por él. Pues sí, un Ace Combat 8 en VR también estaría bien. Como han hecho con el mm -hmm. Gran Turismo 7, que no sé, solo una cosita como el gt6 sino que hubiera un x-combat 8 100 VR. Eh, hay una reflexión para terminar sobre este sobre este, este comentario es un comentario trampa es un comentario que parece que es optimista pero en realidad es, es pero en realidad es profundamente triste porque dice sí es el condicional o sea en real o virtual es real o virtual pero, pues eso, pero es el, el condicional no porque dice, si ese juego fuera totalmente VR iría de cabeza a por él o sea, siempre vivimos en el siguiente juego, o sea, en ningún modo o sea, sí, sí. no, o sea, es, es la pues somos a por este a, no vamos, va a mí claro. me gusta eh, este, este, este es un truño señor. pero el siguiente ya verás tú como es la leche, y nunca llega ese Oye, un, o sea, un mensaje educado mensaje educado, buenas, dice el mensaje cortito, no estoy, claro. claro efectivamente, o sea se despide, saludos hasta siempre, os quiero está bien formado está bien formado y está, y está bien o sea, no, no, el desarrollador no viene jugador, a partirnos ¿no? la cara como suele ser habitual, o sea que bien pero, pero, profundo ahí por debajo, latente está el Robiano de Pro que es el de menudo truño que es la vida yo lo que quiero es lo siguiente o sea siempre lo siguiente es como, somos como los egipcios siempre lo si, si vamos siempre a por lo siguiente no nos quedamos con nada y no sé es, Carpe es, es bien, disfruta poco... del momento nada eso no eso aquí no se lleva aquí no esto no esto no se lleva esto es como dice como dice como dice harlock rob and the infinity Sandness. ese es el, ese es el... <risa> Ese es el vinilo que vamos a sacar, es el grupo de rock que vamos a... Y, y, y la, el, el, el disco se llama, el álbum se llama rock and the Infinity Sanders, ¿no? Y son 13 temas de, de, de venirnos muy abajo, o sea, de, de, iba a decir rock glam, pero de, de death metal, de este chungo que acabas ahí, sí, o un blues, un blues muy tranquilo, ¿no? Mm. Venga, pero vamos a hacer, hay que cerrar, hay que cerrar en alto, no podemos cerrar así porque entonces. Eh, no, no, no, no. No, no, no, ya, ya, yo ya no tengo nada, no quería traer nada porque luego os quejáis de que, de que traigo más cosas de las que podemos hablar. Así que me dejo un montón de cosas para el siguiente programa. Así cerramos un programa de hora y media, ¿no? Un programa normal y natural como el que hace la gente. En, en, en, en, en, bueno, de hecho, estamos un poquito más incluso de, de lo que hace la gente. Y así, así tenéis tiempo para poneros el visor Antes de meteros en la cama Y jugar a esos juegos que sabemos que os gustan ¿O no? Y jugar a la realidad virtual actual que es la hostia Y que hemos pasado Y, y lo que hemos disfrutado comiendo es los, Las mierdas que han salido durante Los últimos 10 años Es verdad ¿Eh? eso no, son Pero hemos disfrutado Es verdad y las claro que que sí. nos vamos siempre hemos disfrutado, siempre puede mejorar todo, pero siempre hemos disfrutado de todo. Y hay gente que está esperando al visor perfecto y no disfruta de nada. Pero es aquí estamos. Fíjate, o sea que, que sí. Bueno, fírmame, que vienen cosas, que se acercan cosas y todas las cosas que hay Y, y el mapa, no hemos hablado del mapa nuevo de Walkabout Golf que yo no lo quiero jugar porque dicen que te partes el cuello mirando hacia arriba Bueno, pues eso lo hablamos, oh. el, lo hablamos el domingo que viene, pero que bueno que siempre hay cosas que hacer Population One es gratis ya para todos Y hey, Population One, a ver si entramos un día y nos matamos entre todos, ¿no? Porque ya Venga Así que Yo no lo pruebo desde la salida, supongo que tendrá cosas nuevas y... Seguramente, seguramente. Probarlo. seguramente. Eh, por cierto, iros a ver lo de... Para, para cerrar bien, iros a ver lo de... ¿Cómo se llama esto? Lo de Chaplin, que, que es muy Chaplin. interesante. Sí. Tenéis 20 minutos, estos 20 minutos que no hacemos programa, os veis Chaplin y va a quedar estupendamente pues sí, en... Esa es buena. Sí, señor. Pues un abrazo a todos, muchísimas gracias por... Por estar ahí cada semana, porque esto es una charla que hacemos entre todos. O sea que, mm. que genial, que genial. Vosotros le veis sentido, sentido a esto. Eso de suscribiros y eso, la que no va con este canal. Si queréis hacerlo, lo hacéis. Y si no, pues tampoco. Esto aquí lo que hagáis. Ni referidos, ni leches. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gaby. Adiós. Nos vemos. Julio, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, ch. hasta luego. Hablar bien de la UR ¡Viva la UR ¡Viva! Venga. Eso es. Ay.